El Observatorio San Calixto registró en un mes 60 movimientos sísmicos en todo el país, de los cuales tres fueron de gran magnitud telúrico, al encontrarse por encima de los tres grados de la escala de Richter. Bueno, hasta el mes, en el mes de agosto tenemos eh, ya eh, 60 sismos de diferentes magnitudes en diferentes departamentos, pero los sismos que han sido sentidos ha sido uno en... En Ayquiles, cerca de Ayquile, un sismo de 3.6 que ha sido sentido con fuerza y que bueno, ha causado susto también en la zona, un sismo en, la ciudad de la, eh, en el departamento de La Paz, al sudoeste, un sismo intermedio de magnitud 4.8 que ha sido percibido en la ciudad de La Paz también en la madrugada. Y bueno, estos son los signos más importantes con respecto a la sensación que hayan sido percibidas. La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, en sus diferentes provincias como Aquile y Valle Grande, sintieron con mayor magnitud estos movimientos telúricos, que superaron los 5 grados en la escala de Richter. Bueno, el observatorio constantemente está en un monitoreo de toda la sismicidad. O sea, nuestra labor es esa, ¿no? Estamos 24 horas revisando toda la sismicidad, todas las señales de las... Eh, estaciones que tenemos a nivel nacional, eh, todas nuestras estaciones, nos, toda la red nacional que tenemos nos permite eh, poder eh, localizar, registrar los sismos que tenemos dentro de nuestro país y fuera del país. Como ven, nuestra página web está abierta a todo el público para que puedan revisar primero las, eh, los boletines que generamos, los boletines especiales, los boletines diarios con respecto a las, los sismos mayores a tres y las señales de nuestras estaciones. Las recomendaciones del Observatorio San Calixto a la población es que siempre tenga a mano o cerca una mochila con una muda de ropa y agua para evitar eventualidades.